Muy bien, muy buenos eh, días a todos. Es un día muy importante para nuestra facultad. Tenemos el privilegio de eh, y presentarles a ustedes una muy buena conferencia técnica a cargo del doctor Luis Gil de España. Me voy a permitir eh, darle la palabra al doctor... Sergio Zamora, académico de posgrado de nuestra facultad, para que lea la semblanza académica y personal del doctor Luis. Bienvenido, doctor Luis. Buenos días, bienvenidos al Seminario Internacional Virtual de la Facultad de Ingeniería de la Construcción y el Hábitat 2021. Hoy tenemos la ponencia del doctor Luis Hill titulada Refuerzo de Estructuras. ...con materiales compuestos de base cementicia FRCM. El profesor Luis Gil es ingeniero civil y doctor egresado de la Universidad Politécnica de Cataluña. Es catedrático de estructuras en la Escuela de Ingeniería Industrial Aeroespacial Audiovisual en Terraza, Barcelona. Su línea de investigación son los materiales compuestos aplicados a la ingeniería civil. Ha publicado numerosos trabajos en revistas indexadas así como participado en congresos internacionales. Actualmente es subdirector de la Escuela de Ingeniería de Terraza Barcelona y es parte del equipo directivo del Centro de Avanzado de Tecnologías Mecánicas de la Universidad Politécnica de Cataluña. Asimismo, dispone de varias patentes y es cofundador de tres empresas spin-off Como antecedente en la maestría de Ingeniería Aplicada, el doctor aceptó la estancia académica de la alumna Carla Bautista en el año 2018 y de su servidor, doctor Zamora, en el 2019. Y se tiene un convenio con él de colaboración para futuras actividades institucionales. Eh, cabe mencionar, al, al término de la ponencia, se tiene una sesión de preguntas eh, en la cual ustedes pueden compartirlo por Facebook Live y por el chat de esta plataforma Zoom. Cedo la palabra al doctor Luis Gil y bienvenido de manera virtual. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias, Sergio. Es para mí una gran alegría volver, volver a verte, aunque sea en pantalla, y estar aquí con todos tus compañeros de la Universidad Veracruzana. Muchísimas gracias por esta invitación. Es para mí un honor hacer esta charla. La intención de la charla es presentarles los avances que hemos ido haciendo estos años en el tema de materiales compuestos de matriz cementicia. Voy a compartir pantalla para poner en marcha la presentación. Muy bien, entiendo que ya se está viendo bien. Uh... Vamos a hacer una presentación dividida en principio en cuatro partes. En La primera será una introducción sobre el tema de los materiales compuestos. Luego hablaremos más específicamente de la aplicación del FRCM en muros y vigas, utilizando fibras sintéticas. Eh, luego pasaremos a la utilización de fibras naturales, que en este caso nuestras experiencias hasta ahora se han limitado al caso de los muros y luego comentaré otras experiencias que hemos tenido con, con este material. En, inicio pues la introducción eh, con una pregunta ¿no? que es el material compuesto es un material nuevo. Mm, en principio en algunos sitios se habla de material compuesto como eh, la fábrica porque está compuesta de ladrillos y mortero y la unión de estos dos materiales diferentes pues nos genera un material compuesto hay otros autores que hablan del concreto como material compuesto hecho a partir de eh, mezclar cemento y agregados y por tanto la mezcla de dos materiales nos provocaría ese nuevo material compuesto y incluso mirando en la naturaleza Existe la madera, que es un conjunto de fibras de celulosa que están sumergidas en una matriz de lignina. Esta última visión del material compuesto como la unión de unas fibras y una matriz, de hecho, sería la idea más próxima a la realidad de lo que es un material compuesto. Es decir, nos acercaríamos más a la idea de unas fibras embebidas en una matriz y no tanto a la idea de unos elementos sólidos que están mezclados con un material cementante. En principio disponemos de matrices de tipo orgánico y ese fue el origen del material compuesto. El origen lo encontramos en una matriz polimérica, matriz orgánica formada con una resina y una serie de fibras. Esas resinas pueden ser de tipo termoestable, como podría ser un poliéster o un viniléster, que se introducen a una determinada temperatura eh, en formato líquido y luego endurecen, se curan con temperatura, humedad o incluso a veces algunas, pues digamos, a la temperatura ambiente y forman una reticulación de esa resina generando un esqueleto resistente que inmoviliza a las fibras. También encontramos otra familia que serían las resinas de tipo termoplástico, poliestirenos, poliamidas o, muy habitual, el PVC. En este caso, normalmente lo que hablamos es un material compuesto que está formado por un plástico que es la matriz que une esas fibras. Y luego, en cuanto a las fibras, podríamos hablar de fibras sueltas que están por ahí en medio de esa matriz, o podríamos hablar también de partículas sólidas que se pueden introducir, o lo más habitual es utilizar un textil, es decir, unas fibras que tienen un tramado y, por lo tanto, ya tienen una cierta configuración estructural inicial. En cualquier caso, como pueden ver, la familia de materiales compuestos pues es una familia muy amplia. Si nos atendemos a las propiedades, veríamos que los materiales compuestos se sitúan más o menos al nivel de los metales, teniendo en cuenta la capacidad de rigidez y a nivel de Resistencia están también más o menos al nivel de algunos metales. Por contra, veríamos que a resistencia menor tendríamos un hormigón y a rigidez menor por su capacidad de fisuración comparado digamos, con compuestos o metales. Y en la parte inferior encontraríamos pues, los plásticos que tendrían menos resistencia y menos rigidez. Si atendemos a la relación entre la capacidad resistente y la densidad, vemos que los metales tienen una muy buena resistencia, pero por desgracia pesan mucho. Y esto hace que, por ejemplo, en el ámbito aer aeroespacial, pues sea un problema, no tanto en el ámbito de ingeniería civil. Y luego encontramos la familia de los compuestos, con más o menos el mismo nivel de resistencia pero muchísima menor densidad y esto hace que sean muy competitivos, por ejemplo, como decíamos en el ámbito aeronáutico. Por lo tanto el material compuesto es un material que tiene unas muy buenas prestaciones mecánicas y un peso muy reducido en comparación con los habituales de la construcción que son el concreto y el acero. Vamos a ver brevemente ejemplo de uso en otras industrias, por ejemplo en la aeronáutica que es donde nacieron los materiales compuestos. Vemos que uh, el mercado ha variado, antiguamente el mercado utilizaba el aluminio como elemento estructural y fíjense que hoy en día ya el 787 tiene un 50% de material compuesto y un avión de combate como el Rafal d'Azol pues ya tiene casi un 70% de material compuesto. Si vamos al ámbito naval, el ámbito naval también ha tenido mucho interés en el material compuesto por los problemas de corrosión. El material compuesto, al tener la matriz polimérica, pues tiene un muy buen comportamiento frente a la corrosión con alta durabilidad y esto permite construir pues, barcos enteros de material compuesto, incluso velas rígidas para nuevos sistemas de propulsión o incluso se están haciendo ya hélices propulsoras para el mundo naval. En el ámbito de la energía, los aerogeneradores utilizan palas normalmente de fibra de vidrio o de fibra de carbono e incluso en las líneas de transmisión eléctrica se están introduciendo ya las fibras de carbono como elemento resistente estructural del cable soporte. En automoción y deporte, el material compuesto también ha entrado con mucha fuerza y desde los esqueletos, los tableros de bicicleta, raquetas, esquís, botas y por supuesto también en el coche, para reducir peso y poder hacer más sostenible el transporte con vehículo, pues eh, se utiliza el material compuesto. Y incluso se están fabricando ya instrumentos musicales desde hace más de 10 o 15 años que pueden competir con la madera tradicional. En el mundo del compuesto ¿ cuáles son las nuevas tendencias? Pues por un lado tendríamos los nuevos sistemas de fabricación de impresión 3D y por lo tanto los sistemas habituales del weight layout, del handmade, etcétera de infusión etcétera pues digamos serían unas alternativas. Otra nueva tendencia es el uso de resinas verdes, porque es evidente que los materiales poliméricos provenientes del petróleo no serían lo que llamaríamos unos materiales demasiado sostenibles. Y luego el tercer problema es el tema de la reutilización de las fibras, el reciclaje, cómo podemos volver a descomponer ese material compuesto y poder volver a reaprovechar las fibras resistentes. Vamos a ver en el caso del mercado de la construcción cuál es el uso de los compuestos y en un primer ámbito encontraríamos compuestos aplicados a la arquitectura y orientados sobre todo a la funcionalidad. Por ejemplo, para los temas de eh, confort acústico y térmico, el tema del aislamiento. Por lo tanto, vemos que en el ámbito de la funcionalidad, de la arquitectura, es un mercado potencial ha empezado a aplicarse en infraestructuras, por ejemplo aquí tendríamos pues depuradoras ¿no? o tendríamos también elementos auxiliares de eh, los encofrados, el formwork para a, aplicar el concreto refuerzo de estructuras eh, es tal vez el mercado donde más se ha oído, no la utilización de fibras de carbono que se impregnan en resinas y se adhieren a las estructuras de hormigón tanto para el zunchado de pilares y su refuerzo, como para el aumento de la rigidez de los nudos y por supuesto los refuerzos a flexión y cortante. Se ha visto también la utilización en la fabricación de tableros de puente, la combinación del material compuesto con hormigón al tener buenas propiedades frente a la corrosión pues también en muelles de atraque y por lo tanto vemos que cuál es la tendencia del compuesto en la construcción vemos que si, digamos, si pensáramos en la construcción como una especie de cebolla hecha por capas ¿no? en la capa externa tendríamos la arquitectura funcional donde hay menos Riesgo o responsabilidad en el sentido de que pueden ser elementos de embellecimiento o elementos de confort que son fácilmente sustituibles. Luego veríamos la utilización en medios auxiliares, por ejemplo, lo que comentábamos, los encofrados eh, para la colocación del hormigón y en la parte central donde está la parte más importante o el núcleo de la ingeniería, ¿no? que sería la estructura, el elemento resistente porque si se hunde la estructura, pues eh, digamos, tenemos una catástrofe. ¿no? Entonces vemos que eh, el material compuesto entra fácilmente en la parte funcional y le cuesta más entrar a nivel de estructura. ¿Por qué? Bueno, como comentábamos, porque hay un riesgo, ¿no? el fallo de la estructura pues tiene unas consecuencias penales y por lo tanto, hasta que el material pues no se conoce bien, eh, no se quiere utilizar. No existen códigos como hay el código del acero o hay el código del concreto, por lo tanto esto deja desprotegido al profesional. Y luego otro punto también importante es el precio, porque el hormigón y el acero son muy competitivos en precio comparado con un material compuesto de fibra de carbono. Por lo tanto, para que en el futuro pueda existir un uso eh, grande de estos materiales, tendríamos que superar estas barreras, sobre todo la barrera del precio. Yo personalmente esto no lo considero un problema, porque también en su inicio el hormigón y el acero eran materiales muy caros frente a la piedra tradicional o a la madera, pero en cambio el uso masivo en el mercado, pues todo el mundo sabe que hace una economía de escala y los precios entonces pueden variar muchísimo. Me gustaría hacer un, también un pequeño análisis de fortalezas y debilidades porque eh, este análisis es el que nos lleva a presentar el material FRCM. Hemos visto que el material compuesto está formado por una matriz polimérica y por unas fibras sintéticas y esto hace que tenga una muy buena durabilidad no sufre ataque de corrosión y tiene buena resistencia química. Luego permite un diseño a medida, es decir, podemos aumentar las fibras allí donde sea necesario y optimizar la estructura. Tiene, como hemos visto, una buena relación de resistencia y peso y esto hace que sea de fácil manejo. Una persona puede coger una viga de 3, 4 metros y él solo levantarla, moverla, cortarla, eso es impensable con una viga de acero. Luego tiene, pues, eh, tiene propiedades adicionales como la capacidad aislante, térmica y sonora. Al no tener acero no hace interferencias electromagnéticas. Este punto es importante porque cada vez más el uso de móviles, las ondas electromagnéticas están presentes y... Uh, el elemento metálico puede producir perturbaciones. Tendría un punto débil que sería el tema de la resistencia a impacto porque no tiene la capacidad de disipar energía como tiene el acero y también el hecho de que pese poco, si bien antes les he comentado que es una ventaja para el manejo, es uh, una dificultad para la estructura. ¿Por qué? Pues porque al pesar poco, entonces se generan fácilmente inestabilidades y, por lo tanto, la estructura no puede eh, a, hacer, digamos, un amortiguamiento adecuado, puede entrar en resonancia más fácilmente eh, y, por lo tanto, el bajo peso a, a veces juega justamente en contra nuestra. ¿no? Es, es una paradoja, ¿no? Porque nosotros como ingenieros la estructura está siempre luchando contra la gravedad, no el puente, el edificio lucha contra la gravedad, pero al mismo tiempo si pesa demasiado poco, pues también eh, es contraproducente. Y luego aquí en rojo están marcados los puntos que serían las debilidades del material compuesto. Por un lado, al tener matriz polimérica, la alta temperatura puede fundirla y hacer que pierda las propiedades del material. Por lo tanto, frente a incendio, el material no se comportaría adecuadamente. Luego, las resinas con las que se adhiere el material no son compatibles con el sustrato normalmente de hormigón o de piedra. No hablo de compatibilidad desde el punto de vista químico, sino de compatibilidad desde el punto de vista de rigidez. ¿Eh? La resina al adherirse con el compuesto, genera un refuerzo con muchísima más rigidez que el resto de la estructura y esto a largo plazo genera grietas y genera que la estructura no acabe de comportarse como debería. Desde el punto de vista de arquitectura, hay el problema de la permeabilidad al vapor. Resulta que las resinas se convierten en una barrera impermeable y entonces en el interior de la edificación se pueden producir humedades por lo tanto en este sentido sería contraproducente y luego si queremos hacer el refuerzo en una superficie húmeda resulta que la resina no va a adherirse y por lo tanto el refuerzo no va a funcionar por lo tanto vemos que las soluciones tradicionales del compuesto tienen algunas desventajas tienen algunas dificultades con el ambiente normal de las estructuras de ingeniería. De ahí nace la oportunidad del FRCM, es el Fiber Reinforced Cementitious Matrix. También se le conoce antiguamente hace unos años se le llamaba TRM, Textile Reinforced Mortar, pero hoy en día se suele utilizar más eh, la nomenclatura de FRCM. La idea es sustituir la matriz orgánica polimérica, es decir, la resina o el plástico, por un material cementicio. Normalmente es un mortero. Esto nos resuelve cuatro de los problemas que habíamos dicho. En primer lugar, la compatibilidad con el sustrato, porque la rigidez del mortero puede ser equivalente a la de un concreto o a la de una obra de fábrica. Tiene un buen comportamiento frente al fuego comparado con un plástico puede tener una rigidez equivalente al hormigón o a la obra de fábrica, al ladrillo y finalmente tiene una buena permeabilidad al vapor y se puede adherir en superficie húmeda. De hecho necesita humedad para provocar la reacción de, eh, de, de endurecimiento de la mezcla. Y luego, otra cosa interesante, ya un poco pensando en el futuro, es la posibilidad de utilizar fibras de tipo verde, es decir, fibras que provienen de la agricultura, como puede ser el lino, el algodón, el cáñamo, de todo esto lo voy a comentar un poquito más adelante, porque permite un coste menor de la fibra y obviamente pues tiene un efecto sobre la sostenibilidad. Bueno, aquí daría por finalizada la primera parte y a, ahora entraríamos a ver una serie de experimentos que hemos hecho en el laboratorio con este material FRCM en muros y en vigas utilizando fibras de tipo sintético. Le, les voy a presentar primero los resultados de la tesis de Ernest Bernat, un colega mío de la universidad donde él realizó refuerzos en muros con, hemos dicho, TRM, que era la nomenclatura antiguo, los datos son del año 2013, ha pasado unos ciertos años y ya verán ustedes también que hemos ido mejorando los métodos de ensayo y la aproximación al comportamiento del material. Bueno, pues en este caso lo que estuvimos haciendo en el laboratorio fue... Fabricar muros de hasta 3 metros de altura, reforzados con materiales de fibras sintéticas, fibras de vidrio, fibras de carbono, básicamente, y con una matriz formada por mortero, que, en el cual se embebían estos textiles de fibras sintéticas. Eh, incluso probamos con la posibilidad de una aplicación con gunitado y por lo tanto de una realización rápida de la ejecución de la obra, con, evidentemente con éxito, funciona bien. Lo primero que hicimos eh, fue caracterizar pues, los morteros ¿no? en ensayos de compresión y de flexión. Eran, utilizamos diferentes tipos eh, de morteros, algunos orientados a la reparación estructural, otros más de tipo normal de albañilería. Hicimos también caracterización de los ladrillos, tanto en un ensayo de compresión como en un ensayo de eh, tracción, de, de tensión de tracción y por también el tema de la absorción de la humedad. Luego caracterizamos eh, el bloque formado por el ladrillo y el mortero porque digamos, los componentes individuales, como hemos dicho, se mezclan y hacen un material nuevo, que es la obra de fábrica, la masonería y su comportamiento es diferente del comportamiento del ladrillo y del comportamiento del mortero. ¿eh? Los dos juntos hacen una cosa muy diferente, por eso algunos autores hablan también de material compuesto a la obra de fábrica. Para aquí también hicimos ensayos de compresión, hicimos ensayos de flexión, de tracción y e hicimos también una, un intento de caracterización del módulo elástico de la obra de fábrica. Y como estábamos en una etapa inicial de estudio del material, la verdad es que no profundizamos demasiado en el comportamiento del FRCM, sino que lo que hicimos fue el comportamiento conjunto del FRCM como elemento resistente. Es decir, no como material independiente, sino como material ya adherido y entonces hicimos ensayos pues, de flexión para ver cómo esos morteros con esas fibras eh, pues se rompían y qué comportamiento tenían. Este punto mmm, lo hemos ido mejorando con los años eh, y ahora hoy en día somos capaces de caracterizar el FRCM en sí mismo con las dificultades que comentaré más adelante. Bueno, fabricamos muros. Eh, aquí a la izquierda es el primer muro que fabricamos. Eh, la verdad es que nos salió muy mal Creo que la fotografía es optimista porque lo decidimos fabricar nosotros y la primera lección que aprendimos fue para hacer un muro de tres metros es mejor contratar una persona profesional que sepa y no que lo haga un profesor universitario acostumbrado más a la pizarra. Con lo cual eh, el resto de muros, hicimos hasta 29 muros, nos los construyeron unos profesionales y la verdad es que nos hicieron unos muros pues, muy bien hechos. Entonces hicimos una serie de ensayos de muros sin refuerzo. Los muros sin refuerzo, eh, la obra de fábrica es, es un material muy heterogéneo y con una gran dispersión de resultados. Entonces nos ofrecieron digamos, resultados muy dispares de resistencia y luego hicimos el refuerzo para poder comparar con esos resultados dispares. Aquí vemos al doctor... Bernat poniendo la aplicación es una capa de mortero, luego se pone una o dos mallas en función del de número de mallas, incluso se pueden llegar a poner tres mallas y se van poniendo capas sucesivas de mortero entre malla y malla. Lo importante es que el mortero penetre en los agujeros de la malla de manera que tanto las fibras como ese espacio físico queden completamente recubiertos de mortero. Eh, en este caso la aplicación no la hace un profesional, la hace un ingeniero que no es habilidoso eh, y en cambio luego veremos que los resultados fueron buenos. Por lo tanto, este también es un punto fuerte de la tecnología en el sentido de que es cualquier persona puede utilizar este material, no es necesario tener una formación específica. Hicimos también ensayos con la colocación de anclajes, es decir, en la parte trasera del muro. A las fibras le colocamos unos mechones conectados para que la fibra quedara más sujeta al muro. La idea era comprobar si esto podía mejorar el refuerzo. Y aquí vemos cómo queda la parte trasera del muro, a base de atravesar el muro de lado a lado, pasar este mechón, extenderlo y luego poner mortero. Bien, el tipo de ensayos fue un ensayo de eh, flexión-compresión. Aquí, a la izquierda, observamos el marco de carga en el cual se posicionó un actuador hidráulico y en la base inferior y superior del muro se colocaron unas rótulas metálicas que estaban formadas por unos perfiles metálicos con unos dientes de manera que podía existir una rotación relativa. Es justo lo que vemos aquí a la derecha en la parte inferior y la parte superior. Por lo tanto, digamos, había como dos rotaciones libres en la parte superior e inferior y la aplicación de la carga se hacía con uh, una viga de reparto de acero colocada en esta rótula con, como vemos, una ligera excentricidad respecto del centro del muro. Esto lo que hacía es que se provocaba un pequeño momento flector en el muro y por lo tanto el muro acababa fallando por flexo-compresión. Luego había una instrumentación formada por medidores potenciométricos de desplazamiento para comprobar que los movimientos pues, eran homogéneos para controlar la rotación, etcétera Tener todos esos datos y unos medidores láser para medir justamente el desplazamiento, eh, desplazamiento transversal que tenía el muro. Incluso colocamos galgas extensométricas en la cara reforzada. Eh, de toda esta instrumentación, la galga extensométrica no sirvió para nada porque en materiales cementíticos las galgas extensométricas hacen mediciones muy poco, muy poco interesantes. Entonces, una recomendación es en el futuro mejor utilizar otro sistema y no galgas extensométricas. Bueno, aquí vemos el fallo a flexión de un muro sin reforzar. Vemos que en el centro de la sección pues, se forma una rótula. Y por lo tanto, el muro se convierte en triarticulado y falla desplomándose. Vamos a ver ahora el fallo de un muro reforzado. Y vemos que es completamente diferente. No aparece esa rótula en el centro. De hecho, lo que aparece es una fisura de cortadura compresión en la base. Por lo tanto, esto quiere decir que el refuerzo de flexión que está puesto en la cara exterior del muro realmente evita la rotura a flexión y, por lo tanto, digamos, se convierte en un refuerzo eficiente. Bueno, si miramos los resultados conseguidos, uh, vemos que la, el aumento de capacidad resistente del muro llegó a ser hasta del 158%, es decir, los muros reforzados eran el doble, doblaban la resistencia, le podíamos aplicar el doble de carga respecto de los muros sin reforzar y por lo tanto era evidente que el sistema pues, funcionaba bien y era interesante. Si vemos las curvas de carga desplazamiento puestas en valores adimensionales, observamos que el número de mallas influencia... En la capacidad resistente, de manera que dos mallas son capaces de resistir una fuerza última mayor que una malla. Y también vemos que los conectores no son especialmente útiles en el sentido de que no modifican la carga última. Eh, los, el cero conector se comporta igual que el en cuanto a carga última, que los que tienen conectores. Entonces, sí que modifica dándole una cierta mayor rigidez, pero no es excesivamente útil, con lo cual, digamos, la adherencia del mortero ya funciona perfectamente para que el material se adhiera y aumente la resistencia. Cosas que aprendimos. La aplicación del material es sencilla. No hay necesidad de conectores. Una cosa muy importante es que la respuesta es muy uniforme. Como he comentado antes, los muros en reforzar daban resultados muy dispersos. En cambio, los muros reforzados todos se comportaban igual. Por lo tanto, el refuerzo hacía que la estructura funcionara de manera muy predictible El aumento de la capacidad portante fue muchísimo mayor. Y aumentó obviamente la rigidez del muro. Esto no lo he dicho, pero si sí, volvemos un momento atrás, vemos que la pendiente de rigidez aumenta con la capacidad del refuerzo. Y por lo tanto, el refuerzo aumenta la rigidez del muro, tanto a nivel de flexión como de compresión. Y por lo tanto, el modo de fallo al final vendría controlado por la capacidad última de la obra de fábrica, como hemos visto, por eh, cortante compresión. Paso al segundo tema que quería comentar, que era el de la aplicación de las fibras sintéticas en vigas de hormigón, tanto a flexión como cortante. Esto fue objeto de la tesis del doctor Christian Scrick del año 2015. En este caso, eh, ya al material como en sí mismo, ya le dimos una mayor eh, atención. Aquí veríamos cómo es el material, ¿eh? la, la matriz cementítica y la fibra textil. En este caso la idea es utilizar una malla y el mortero, tal y como hemos visto, pero aplicarlo en las estructuras de hormigón. Desde el punto de vista filosófico, este material tiene digamos, un antecedente que sería el ferrocemento, ¿eh? el ferrocemento formado por mallas metálicas y por un micro hormigón o por un mortero o un hormigón, digamos, con áridos de pequeño tamaño. Los componentes del FRCM están formados por los tejidos. En este caso probamos vidrio, carbono, basalto, PBO. Probamos también textiles de acero que están formados por tipo mallas, como las mallas de gallinero, pero digamos más uh, con mayor diámetro y uh, luego tenemos morteros que, mm, podrían, que utilizamos en este caso de base cementítica o pueden ser también en otros casos de base de cal o puzolánicos. Bien, el comportamiento del FRCM como tal el material en sí mismo sí Cogemos una probeta formada por el textil y el mortero y la sometemos a tracción. Veremos que inicialmente tiene una respuesta elástica, luego inicia un proceso de multifisuración y luego finalmente es el textil el que acaba resistiendo hasta llegar a la rotura. Este es el comportamiento teórico. Luego veremos algunos ensayos y veremos la desviación respecto de la teoría. Hicimos la caracterización de los materiales, aquí vemos los diferentes morteros que los combinamos como he dicho con alambres de acero, fibras de basalto, fibras de carbono, PBO, fibras de vidrio y para estas diferentes mallas pues hicimos ensayos del material como probetas. En este caso quisimos capturar el módulo de Yang utilizando galga extensométrica, no funcionó bien y les recomiendo que no lo hagan y las probetas las protegimos en el extremo con unas placas de acero pero las uh, de alguna manera las empotramos en su extremo y esto tampoco funcionó bien los resultados que obtuvimos no fueron demasiado buenos si pasamos al refuerzo, este sería el ensayo de la viga flexión, una viga con una carga a dos puntos en la parte superior y dos apoyos de manera que en el centro únicamente tenemos momento flector y el refuerzo se colocó en la parte inferior y luego en la parte lateral como elemento de anclaje aquí lo veríamos el refuerzo está en la parte inferior a flexión y en el extremo pusimos un refuerzo en forma de u para que anclara bien el material funcionó perfectamente y no existió un una fallo de adherencia si miramos el comportamiento del ensayo vemos que para las fibras de carbono, basalto y vidrio hubo básicamente un aumento de la rigidez antes de la fisuración y un pequeño aumento de la carga última respecto de la viga sin reforzar pero fíjense que los resultados, en este caso, no son tan espectaculares como los resultados que vimos con los muros. El aumento de la carga última es relativamente pequeño. Si a, miramos las fibras de PBO, que es un material sintético súper resistente, pues tuvieron un comportamiento bastante malo, porque al ser tan resistentes, eh, digamos acabaron haciendo un fallo frágil, impidiendo la plastificación de la estructura y con lo cual la rotura, pues tuvo, no tuvo multifisuración y digamos, no se comportó como nos gustaría a nivel de ingeniería. Las cosas que aprendimos con estos ensayos, pues fue que caracterizar el material del FRCM no era nada sencillo y había contradicciones y dispersiones importantes de los resultados que el tipo de refuerzo obviamente influía en el modo de fallo con plastificación o como un fallo de tipo frágil, que si bien el FRCM sí aumentaba el momento de plastificación y el momento último, digamos no eran unos resultados demasiado espectaculares y sí que había menos flecha, la deformación del elemento era menor, con lo cual digamos se reducían las deformaciones y había, digamos, una mejor prestación mecánica. Uh, retrasaba la fisuración y lo que era importante, lo del tema de la adherencia en el sustrato y el anclaje funcionaron perfectamente. Luego detectamos, por ejemplo, que si poníamos demasiado tejido, el mortero no penetraba bien y eso hacía que el material no funcionara, por lo tanto es importante utilizar mallas que tengan un, una, unos ciertos huecos. Luego comparamos resultados con modelos normativos y bueno, hubo sus más y sus menos y al final con un coeficiente de reducción pues podíamos utilizar las fórmulas más o menos conocidas. En cuanto al ensayo de cortante, eh, bueno la verdad es que el ensayo de cortante Honestamente, no fue lo que nos salió mejor. Eh, esto es así porque utilizamos unos especímenes cortos y sin refuerzo de flexión, eh, perdón, y con refuerzo de flexión pero muy poco, y sin refuerzo de cortante porque queríamos justamente que rompieran a cortante. Pero eh, tenemos nuestras dudas de que este tipo de ensayo realmente funcione bien, y no lo hemos vuelto a probar, pero en el futuro si lo, lo hiciéramos creo que haríamos el ensayo diferente. Básicamente detectamos un par de anormalidades. La primera, al ser la longitud corta, aunque sí que se genera un mecanismo de flexión, puede existir una cierta influencia de las zonas H, las zonas de efecto de ménsula corta, es decir, de comportamiento de no lineal de, del hormigón no, no, digamos, no el senbenan que, que esperamos no el navier que estamos esperando sino aquel comportamiento que se hace en los nudos eh, entonces eh, digamos el diseño del ensayo yo creo que no fue exactamente muy bueno y luego otro problema también es que el cortante es el elemento más complejo del hormigón ¿eh? tiene, tiene, no, no es tan predictible como el comportamiento a flexión y entonces esto hizo que eh, la variabilidad en los ensayos pues fuera relativamente importante. Aquí vemos los, las roturas. Las roturas son efectivamente de, de cortante. Se produce una fisura de cortante claramente. ¿eh? Por lo tanto, digamos, sí que funcionó el ensayo. Pero, como digo, los datos habría que tomarlos con una cierta precaución. Por ejemplo, vemos que la dispersión es importante en algunos casos mejoró eh, hubo un incremento de la resistencia cortante pero fíjense que en otros no fue así entonces eh, los resultados yo creo que no son del todo correctos eh, otro problema que hay es también el comportamiento del FRCM eh, la adherencia entre la matriz y las fibras eh, es fundamental en el caso de la flexión, ese mecanismo resistente funciona perfectamente. Se produce un uh, interlocking, se produce un, un bloqueo de la malla por el mortero que ha penetrado y el material funciona bien. En cambio, en cortante, el comportamiento se produce más por deslizamiento de los materiales y entonces eh, yo creo que no es tan óptima su forma de comportarse y hace que... Mm, no sea tan tan bueno bueno como digo aunque aumentamos la capacidad portante la eficacia del refuerzo no fue tan tan alta paso al siguiente punto que es la utilización de fibras naturales en eh, este caso voy a presentar los resultados del doctor mercedes <coughs> Aquí estamos hablando ya del de año 2019, por lo tanto ya hemos mejorado eh, con los años. y La verdad es que el doctor Mercedes hizo ya un estudio de lujo. Eh, él, su investigación fue con la utilización de fibras vegetales en sustitución de las fibras sintéticas. Ni carbono, ni basalto, ni PBO, ni fibra de vidrio, sino cáñamo, lino, sisal, algodón y lo que se sí hizo es utilizar fibra de vidrio como comparativa con las fibras naturales. Entonces ya en este caso pues lo hicimos como digamos como bastante bien porque caracterizamos los hilos, caracterizamos luego las mallas, trabajamos con mallas tejidas pero con mechones, es decir hilos puestos simplemente en paralelo comparado con hilos tejidos y por tanto mechones que ya tenían una estructura textil interna, ensayamos los hilos, ensayamos las mallas, las mallas eh, se hicieron a mano en el laboratorio, como podéis ver, como pueden ver sin una gran tecnología, algo sencillo. Y aquí vemos algún ejemplo de los tipos de eh, fibras. Una cosa importante es que estas fibras se recubrieron con resina. ¿Por qué? Básicamente por un motivo importante que es la durabilidad. La humedad daña la fibra textil que proviene del vegetal. Entonces hay que preservar esa fibra de la humedad. Resulta que el mortero tiene humedad. Eso haría que el FRCM con fibra vegetal tuviera una mala durabilidad. Para evitarlo se tiene que impregnar de pintar básicamente con resina. Así que es verdad que ahí perdemos un poco digamos, lo, lo, la parte verde ¿no? de, del, del material, pero, uh, bueno, digamos, trabajaremos en el futuro para intentar sustituir estas resinas por otros materiales que impidan la entrada de humedad y sean más verdes. Bueno, como comento, se ensayaron los hilos, eh, en este caso se capturó el módulo de Young del, del material, eh, se observó que la resina modificaba pues, importa, de forma importante también la resistencia de los hilos, mejorando su resistencia. Se ensayaron los mechones y se observó que los mechones tejidos no aportaban nada interesante en contra de lo que intuitivamente pudiera ser, que el hecho de tener ya una forma trenada pudiera de alguna manera aumentar esa resistencia, pues no fue así y en contra de la intuición los que no tenían tejido funcionaron mejor, por lo tanto no hace falta que perdamos tiempo con el punto de cadeneta y estas cosas, sino que directamente poniendo el hilo eh, pues ya, ya conseguimos el mechón. Y eh, aquí estaría la comparativa de la resistencia, vimos que el cáñamo eh, pues tenía digamos, una buena resistencia pero el algodón también era capaz de comportarse de forma interesante y sobre todo si lo comparamos con materiales de tipo sintético. Aquí caracterizamos el FRCM trabajando con dos tipos de mortero, uno de reparación estructural y otro muy, muy líquido de, de nivelación. Aquí vemos la fabricación de las probetas del material FRCM. Eh, en los extremos adherimos una placa metálica pero ahora ya hemos mejorado y lo que hacemos es un ensayo con doble rótula en la unión, tenemos una rótula en la parte superior y luego otra en la conexión de la placa metálica y esto permite el centrado perfecto de la fuerza axial y por lo tanto eliminamos todos los problemas que veníamos arrastrando de la unión empotrada y con esta metodología de ensayo conseguimos unos resultados muy homogéneos en la caracterización del material. ¿Eh? Luego también pues podemos con un extensómetro eh, calcular su módulo elástico aparente, etc. Bueno, aquí ven 72 probetas con diferentes combinaciones ¿eh? y estas 72 probetas nos permitieron definir una metodología de ensayo pues que es bastante Bastante, funciona bastante bien. Las roturas se producen o bien porque rompe la malla o bien porque salta el mortero o bien porque hay un deslizamiento relativo entre la malla y el mortero. ¿Eh? Y estos son básicamente los tipos de fallos que hay en el material. En cuanto a eficiencia, vemos que los materiales vegetales son tan eficientes como las fibras sintéticas y ¿eh? por lo tanto digamos su ratio relativo de resistencia es muy bueno aquí vemos el ensayo de atracción y como pueden ver uh, no se parece mucho a la gráfica que habíamos visto antes del FRCM, ¿no? No, no. aquí hay muchos saltos, bueno son así los ensayos porque en cada fisura se produce un salto de la carga ¿Eh? y vemos que de todas digamos más o menos el material sí que tiene esa primera fase de comportamiento lineal elástico luego la multifisuración y luego ya finalmente pues, eh, el fallo hicimos también ensayos de adherencia del FRCM con el muro donde se produjeron roturas relativas, etc. y eh, vimos que el martero de reparación funciona mejor, por lo tanto utilizar morteros de reparación esta sería la curva analítica ¿no? y vemos que bueno, existe un cierto desajuste pero algunos materiales sí que ajustan mucho mejor a la curva teórica también utilizando simulaciones numéricas se puede conseguir y finalmente lo utilizamos para reforzar los muros Creo que voy un poco mal de tiempo, así que voy a acelerar eh, un poquito la presentación. Este sería el tipo de muro en el cual adherimos la malla y el mortero y hicimos unos ensayos de carga cíclica con un actuador, de manera que íbamos haciendo ciclos de carga cada vez, cada vez provocando un mayor desplazamiento en la base del muro hasta provocar la rotura cortante de ese muro aquí vemos las grietas en diagonal de una, una, un muro sin refuerzo para algún tipo de refuerzo y hay otros materiales que vemos que las grietas se producen distribuidas en multifisuración en el caso del cáñamo por ejemplo, perdón, en el caso del algodón, perdón, el cotón, se produce una dispersión de la fisura y esa multifisuración le da un comportamiento estructural mucho más dúctil a la estructura. Con los ciclos de carga vemos que el muro sin refuerzo tiene pues un comportamiento muy malo comparado con el refuerzo, por ejemplo, con cáñamo o con algodón. También vimos que eh, los aumentos del cortante máximo fueron de hasta el 300%, por ejemplo, en el caso del algodón y por lo tanto, digamos, también a nivel de energía disipada se fue capaz de disipar muchísima energía comparado con el ensayo sin refuerzo. Bueno, vemos que las fibras vegetales, la que da más resistencia es el lino, seguida por el cáñamo si sale algodón. Las fibras vegetales dan un muy buen resistencia de tracción y rigidez. Eh, los mechones tejidos no sirven para nada, no hace falta tejer el mechón. Eh, el epoxi pues, dio mejor comportamiento, por ejemplo, que el poliéster como material aislante y resistente. Vimos que el cáñamo es el que da mayor resistencia a tracción, pero en cambio el algodón es el que da mayor disipación a nivel de multifisura. Y en cuanto a morteros, mejor un mortero de reparación que un mortero de nivelación. Las resinas obviamente ayudan no solo a la durabilidad, sino también a la adherencia entre el mortero y la fibra vegetal. Y los muros, vimos que el refuerzo distribuye las tensiones permitiendo una mejor respuesta frente a cortante, aumentando su resistencia y con una mayor eficacia. Voy a terminar rápido las otras experiencias del FRCM, solo para que sepan ustedes en qué estamos trabajando. Estamos trabajando en paneles sandwich para realizar una prefabricación donde la capa exterior se realizará con FRCM y con un núcleo interior de poliestireno expandido. Utilizamos, estamos utilizando diferentes tipos de textiles, con conectores hechos también con vegetales. Aquí vemos los paneles fabricados, fabricación muy simple y sencilla, y los ensayos de flexión que estamos llevando a cabo, con unos fallos clarísimos de flexión, pero con una multifisura que disipa un montón de energía y que funciona muy bien, estructuralmente. Aquí vemos algunos resultados donde mmm, vemos que las mallas de vidrio tienen un comportamiento peor que incluso las mallas de tipo vegetal. Ok. Estamos trabajando también en el refuerzo de vigas de concreto con el FRCM vegetal, ¿eh? en este caso pues serían vigas de, de concreto donde les añadiremos la resistencia, hemos hecho ensayos también de impacto, hemos hecho también eh, investigación en pretensar el textil para poder darle una precompresión de cara a elementos prefabricados y lo hemos utilizado también para el armado de tubos de concreto con comportamiento pues absolutamente muy interesante y muy competitivo comparado con métodos tradicionales. Me gustaría terminar la charla agradeciendo a mis colaboradores, el doctor Bernat, doctor Christian Skrick, doctor Mercedes y la candidata a doctorado Virginia Mendizábal que está trabajando con el refuerzo de fibras vegetales en hormigón. Muchas gracias a todos ustedes por su atención. Muchas gracias, doctor Luis Gil. En este momento eh, vamos a empezar a si hay algunas preguntas de parte de los asistentes. Por favor, pueden escribir en el chat de Zoom, de Facebook, su pregunta y directamente. Eh, si gustan, pueden también preguntar. De forma directa. Aquí en su... Ve, Veo que hay una pregunta. Si, si les parece bien, comienzo a contestarla. Sí, está bien. Sí. Bueno, hay una pregunta en la cual dice lo de las medidas de las galgas extensométricas. Eh, bueno, la galga extensométrica es, es un elemento físico que se adhiere al elemento estructural que queremos, que queremos medir, ¿no? Y nos permite medir en una zona puntual el nivel de deformación entonces en materiales por ejemplo como el acero eh, al estar fabricados con eh, digamos tener una estructura interna de granos muy pequeños hacen que el material sea muy homogéneo ¿eh? y eso hace que se puedan utilizar galgas pequeñas y que la medición que se hace en ese elemento pues sea muy fiable pero cuando estamos hablando de morteros o de hormigones, como existen agregados, esos agregados ya tienen un diámetro pues un poquito mayor y hace que la medición con galgas pequeñas pues no sea fiable, con lo cual tenemos que ir a galgas que tengan una longitud apreciable ligeramente mayor. Entonces, lo que obtenemos es uh, un, un average, un un valor medio ¿no? de, de la deformación en una zona un poquito mayor de la deseada. Y luego el segundo punto eh, crítico, el material mortero o hormigón, al ser un material cementítico, a, acaba fisurando. Entonces, si resulta que, digamos, la galga, pues debajo de la galga aparece la fisura, pues... A lo mejor hasta tenemos una alegría porque la galga va a seguir mediendo esas deformaciones, ¿no? pero si la fisura aparece en otro sitio fuera de la galga, esa galga de pronto se va a ver destensionada, la concentración de la tensión de la deformación se va a, a poner en la zona del crecimiento de la fisura y entonces la galga no va, no va a medir prácticamente nada, ¿no? con lo cual... Digamos, las cargas tensométricas en materiales de tipo concreto o así, en general no, no son muy recomendables. ¿Y ¿Con qué no. dispositivo podrían conseguirse mejores lecturas? ¿Es mejor utilizar un, un, un potenciómetro, un captador de desplazamiento? Que eso nos permite, en caso de que aparezca fisura, pues poder tener una medición mucho más fiable del movimiento o también hoy en día pues existen los métodos ópticos en los cuales se puede adherir eh, una forma, un pattern ¿no? y, y luego con una cámara óptica pues eh, se puede ver eh, cómo, cómo se produce el campo de, de deformaciones. Veo que hay una pregunta también de Agnelo Serrano. Eh, ¿Con qué programas se realizan las simulaciones numéricas? Nosotros utilizamos el ANSYS. El ANSYS y luego también el ABACUS. Con, con estos dos paquetes realizamos las, las simulaciones. Nosotros no desarrollamos software, eh, sino que lo que hacemos es utilizar pues, el software existente y adaptar eh, ese software, ya, dado que te permite modificar variables internas, etcétera, adaptarlo a a los resultados para poder tener un, una aproximación del modelo Muchas gracias doctor ¿Alguien tiene una pregunta adicional Sí, Carla Bautista eh, Bueno, esta pregunta es especial, hola Carla me alegro de, de, de volver a, a escucharte fue un placer que estuvieras con nosotros muy bien, pues eh, Carla comenta que si se están haciendo recubrimientos con resina para los muros sándwich la respuesta es que sí, porque todavía no hemos encontrado un material que nos pueda dar esa seguridad de impermeabilización de, del hilo y que además nos permita mejorar la adherencia, porque la ventaja de la resina es que no no únicamente impide la entrada de agua, sino que además ayuda a que las fibras se enganchen al mortero. Sé que es verdad que también nos da un factor adicional, que es el aumento de la resistencia, pero esto en principio creemos que no es necesariamente interesante, porque los hilos en sí mismos ya tienen mucha resistencia y al final el material acaba rompiendo, la estructura acaba fallando a un nivel de tensión que es bajo comparado con la capacidad del hilo. Por lo tanto, la idea sería un material que permita tanto la adherencia como la impermeabilización. Muchas gracias, doctor. Si alguien tiene otra pregunta, puedo escribirla. En estos, eh, este año eh, iniciamos un doctorado en la Facultad de Ingeniería de Construcción del Hábitat, doctorado en Ingeniería Aplicada, en el cual una de sus líneas está relacionada con eh, estos temas de, de ingeniería, el área de. Y, y el doctor Sergio Zamora, que está presente, es parte integrante del grupo académico, junto con el doctor Rolando Estrada y eh, el doctor eh, y, y pues la idea es seguir colaborando con, con usted y la verdad estamos muy agradecidos aquí por ejemplo está Carla, Carla es un ejemplo de, de que sí se puede, excelente, una excelente egresada de la maestría, muy muy, muy disciplinada, tiene mucho talento y estuvo en estancia con, con, eh, con el doctor eh, con asesoría y también el doctor Sergio Zamora, entonces sobre todo a los estudiantes, eh, motivarlos que sigan preparándose, la verdad es un honor tener aquí al, al doctor Luis Gil, experto en, en su tema, ustedes lo buscan en internet, en Google, tienen muchísimos artículos, publicaciones, la verdad es un, es un honor para la facultad tener eh, esta eh, calidad, sobre todo humana, su sencillez, este, el currículum impresionante que tiene, con una habilidad y su presentación muy amena. De todo lo felicito, doctor, y muchas gracias por, por estar con nosotros. Esperemos que, que a futuro eh, puedan invitarnos en forma presencial, ya que, eh, que pueda, eh, pues este, nos, va a ser complicado, ¿no? Este, situaciones, pero esperemos que, que podamos pasar esta, esta pandemia, que, que no, no vemos un fin. Y la verdad, sí, este, es un poquito desesperante no, no, no conocer con certeza cuándo va a terminar Correcto. bueno muy, muchas gracias profesor herrera por, por sus palabras agradecido eh, para mí es, el honor es mío poder estar hoy aquí con todos ustedes presentándole los resultados de estos últimos años y estoy a su disposición pues para lo que necesiten y seguir colaborando Uh, investigando y, y haciendo avanzar a la ingeniería. Gracias, gracias a ustedes. Si, si no hay preguntas, eh, el doctor Cartas eh, podría ayudar a compartir la, el diploma. Vamos a hacer llegar al doctor en forma digital. El correo. Todavía no se visualiza. Bueno, eh, voy a hacer lectura de parte del, del, doctor, del director, Maestro Jesús Santa María, que tuvo que asistir como vicerector. Envía sus felicitaciones, doctor eh, Luis. Realmente, por cuestiones de, de, de logística, tuvo que acudir a un evento que no pudo la eh, agenda. Y eh, la Universidad de Balecruzana, de parte de la Facultad de Ingeniería de la del Hábitat, el doctor presidente Constancia, el doctor Luis Espert, la audiencia con el tema refuerzo de estructuras con materiales compuestos de base cementicia, eh, FRC, en eh, el Seminario Internacional Virtual de la FISH 2021. Eh, firma el maestro Jesús Martín santa Santamaría López, que es nuestro director, y el doctor Arturo Javier Vázquez Hernández, que es el secretario académico de la FISH. Eh, este... Eh, con se la hacemos llegar, doctor Díaz. Y, eh, no sé si el doctor Sergio eh, Zamora, voy a dar unas palabras. Gracias también al doctor Sergio por el apoyo que siempre nos ha brindado. Y, y eh, una gran satisfacción tener eh, académicos de la calidad también de Sergio, muy importante, muy, muy talentoso. Y, y esperamos que siga la colaboración, doctor Luis, y incluso que a futuro pueda eh, a futuro tener estudiantes de doctorado que pueda también ayudarnos a, a asesorar. Ya eh, empezamos el doctorado este mes, este, ya incluso están en el PNPC de Conacyt, los estudiantes tienen beca, tienen beca de PNPC de Conacyt, incluso pueden eh, hacer a futuro estancia eh, y apoyo de, de Conacyt. Adelante, doctor Sergio. Ok, muchísimas gracias. No, por, no me queda más que agradecer, doctor Luis. Claro, oh, como lo escribe en el WhatsApp, un placer volver a, a estar colaborando en este tipo de eventos y más en la difusión de los desarrollos de ingeniería. Ahorita dijo una frase que me gustó y, y lo anoté para, para usarla con mis estudiantes, ¿no? Ahora de, de maestría que me toca incorporarme de las actividades de de año sabático, hacer avanzar a la ingeniería, entonces le vamos, vamos a buscar uh, esa parte ¿no? que nos toca a nosotros como, como ingenieros, como investigadores y aparte uh, de las palabras que utilizó en, en, la, en la presentación, eh, sustentable, sostenible, ¿no? muy importante, este, estaba checando cada palabra que estaba diciendo, y dije, bueno, vamos a ver cómo Uh, los españoles visualizan toda esta parte tan impactante actualmente ¿no? eh, aparte de ser ingeniería cómo estamos haciendo ayudar al medio ambiente a la parte sustentable a la parte toda esa parte que actualmente está muy pues eh, a la deriva no vamos a decirlo pero bueno eh, y claro este cuando fuimos a, a españa fue un gustazo estar por allá eh, ver todas las instalaciones que se tienen ¿no? Ver todo su catálogo de paper enorme, ¿no? eh, eh, En revistas indexados, este, parte experimental sorprendente, ¿no? Y, entonces, en, no me queda más que agradecerle, uh, pues, el, el haber compartido parte de los conocimientos que han, que han realizado eh, con la parte experimental de ingeniería, ¿no? Y pues, obviamente, pues, por ahí eh, tengo guardado, ¿no? por ahí lo, lo tenemos guardado, el convenio que realizamos al final del último día de la estancia, donde viene una serie de actividades que vamos a realizar. Y ahora, como dijo el doctor Agustín, este, tenemos el doctorado en Ingeniería Aplicada. no Entonces, ahí podemos ver cómo traer alumnos tal vez de España hacia acá, no de internacionalizar nuestro doctorado eh, con alumnos ya sea... Que, Yendo para allá, viniendo para acá, ¿no? Imagínense, traerlos para acá alumnos eh, españoles, franceses, así como lo tienen ustedes allá en, en la Universidad de Cataluña, ¿no? Muy, muy, muy impresionante, ¿no? Pues muchísimas gracias, doctor, y estamos en contacto. Continuamente nos mensajemos por WhatsApp, ¿no? Pero ahí estamos. Qué gusto saludarlo por, de manera virtual. <ríe> gracias. Gracias, doctor Sergio. Y sobre todo agradecer eh, al doctor José Manuel Cartas por la logística, siempre muy atento al, al maestro eh, Juan de la Cruz Aminog, de carrera de ingeniería civil, también siempre apoyándonos. Y sobre todo todos los asistentes aquí en la plataforma Zoom y en Facebook, se les agradece y se les eh, va a hacer invitaciones a futuro con eh, conferencias de este nivel, de talla internacional pues por mi parte les agradezco a todos su asistencia y do, doctor Luis Gil, muchas gracias esperemos a futuro contar con otra brillante conferencia de, eh, de investigación. gracias a todos nos vemos pronto que tengan un, una excelente tarde chau chao chau